Yo estoy en ansia, pero supongo que se me pasará de aquí el domingo. ¿Me avisáis cuando queden 10 minutos o así, Simona? cuando queden 10 minutos. ¿Cuánto tengo? Tienes... 40. Bueno, olvidaros de mi nombre porque no me hace... De... había conseguido no dar una charla yo durante muchos años y al final la, la, la forma en la que he terminado aquí... Me, pues me, me engancha pero bueno, da igual quién soy. Lo interesante es el tipo de experiencias que voy a traer aquí. Sí, vale, gracias. Eh, he dormido poco, me estaba meando, necesito un cigarro y me habéis cambiado el turno y me y espero no, no colapsar, pero espero que hacerlo bien y recordarme el micro, todo lo que veáis que, que derivo, reconducirme tranquilamente que, que me voy a portar bien. Bueno, la idea es que, y, lo, y quizás lo que puedo aportar, eh, es la convergencia entre dos mundos que hasta ahora yo he mantenido más o menos separados. Uno es el del activismo, en concreto el del hacktivismo, unido a centros sociales y a otro tipo de experiencias de autogestión. Y por otro lado, la filosofía de la ciencia, en concreto las neurociencias, los sistemas complejos y la robótica y otro tipo de, de áreas en las que he estado trabajando lo que sería mi prostitución intelectual, académica, normal. ¿Y por qué hoy mismo, en la charla anterior de Toret, pues han salido un montón de términos científicos, técnicos, que vienen a contribuir digamos, a un imaginario que tiene una potencia especial, quizás porque tiene una, una, una tecné detrás, una generación de conocimiento, automatizada una articulación, una lógica, que es la, las teorías de sistemas complejos, redes, dinámicas, neurociencia y una serie, pero también metafórico y creo que es importante, eh, bueno, pues tenemos una vida ultra compleja con un montón de, sobre todo los que o hemos nacido o nos hemos pervertido con la red, eh, la, la experiencia de, de navegar es un caos y nuestra vida en general también, la precariedad, la hiperinformación... Entonces, eh, la ciencia pues, va de ordenada, va de sistemática, es un poco alivio a veces, eh, aunque te estropea más la vida, lo es para los que intentéis meter la cabeza ahí. Eh, la idea era crear un poco puentes de, y que esos puentes tuvieran un, un toque, digamos, activista, un toque de experiencia vital de transformación y de, y de acción. Y un poco jugar entre lo que es la experiencia, los movimientos sociales de la vida, eh, vuestra personal, pero también social y política, la ciencia... Y los puentes que desde el hacktivismo, experiencias hacktivistas, se han construido entre esas dos. ¿no? Entonces, Voy a hablar de cuatro temas eh, que no tienen mucha más conexión de lo que uno iría saltando una página a otra de la Wikipedia, por decirlo de alguna manera, pero que tienen una coherencia. Al final, cada uno se construirá su relato con un montón de ideas que voy a soltar y que un poco eh, podremos digerir, masticar, regurgitar y elaborar un poco durante este fin de semana. Entonces, un poco mi idea es dar unas ideas potencia, marcar algunas referencias científicas que pueden ser interesantes elaborar o profundizar un poquito más. Eh, y bueno, entre todas, porque no hay hoy un día un experto, una experta, un gurú que realmente sepa de todo esto, sino que incluso en la propia ciencia, en mi práctica científica, son, somos grupos de personas donde suele haber un matemático, un filósofo, una programadora, un, y entre todas conseguimos crear modelos y y, digamos, penetrar un poquito la complejidad de la, de la vida y de y los fenómenos también sociales. Entonces, bueno, voy a empezar un poco con redes bacterianas, el concepto de red, así sin más, y luego por qué ellas fueron las precursoras de lo que hoy entendemos por tecnologías libres, internet, todo eso está inventado hace millones de años por seres que tienen muy mala prensa, igual que los hackers ahora os voy a contar. Topologías de red, lo que ha empezado a surgir como tema, que si redes libres de escala, que si mundo pequeño, eh, en fin, pues ahí hay mucha, mucha historia. Y mucha historia que ha tenido un efecto real sobre experiencias de hacktivismo, que igual desconocéis algunos de los textos fundacionales de Wikileaks. Luego voy a hablar de Anonymous también y el, el fenómeno de la emergencia, de la conciencia, con metáforas que vienen un poquito del mundo de la neurociencia. Y finalmente voy a contar la experiencia más cercana a mía, que es la de hacktivistas.net, y cómo hemos concebido también de alguna manera la, la idea de, de, de, de, de ser catalizadores o generadores de patrones que luego se puedan amplificar en una red o, o modular los que ya existían y amplificar y facilitar, digamos, eh, nuevas conexiones. Entonces, bueno, lo primero que quería empezar a... es pues la idea que más he trabajado yo es la idea de, de la definición de vida eh, y la vida no es más que procesos en red, pero tienen una propiedad y es que se producen a sí mismos y que tienen una circularidad inherente a sí misma. Eh, esto es la teoría autopoética pero hay un montón de modelos pues eh, el motón eh, el Rosen la clausura hay un montón de, de ideas perdón, perdón bueno hay una serie solo enuncia, no he explicado todavía no he empezado a explicar hay una hay una serie de teorías de la vida que hacen hincapié en, en la autoorganización en la circularidad de los procesos ¿qué es la vida? la vida es igual a pues en, en el mainstream, en lo que nos venden en muchos libros de texto, la vida es replicación y la vida es competición para sobrevivir en un entorno, adaptación. La vida, hay otra serie de teorías, porque también dentro de la ciencia hay luchas políticas, luchas ideológicas. Hay otra teoría que está más basada en la autoorganización y que define la vida como autoproducción, como una necesidad precaria, La primera, bueno, no es la primera vez que aparece la palabra precariedad, pero leer... En filósofos de 1950, la palabra precariedad aplicada a la vida, como el metabolismo que está continuamente descomponiéndose, todas nuestras proteínas se están desnaturalizando y, y, y destruyendo casi a un ritmo súper rápido, la precariedad es la capacidad vital, y la vida es precisamente eso, de ir reparando y reproduciendo todo lo que se está descomponiendo, una especie de correr... En una cinta y para permanecer en el mismo sitio. Esos son los procesos alejados del equilibrio y una serie de, de, de terminología científica que no voy a explicar en mucho detalle. Solo quiero daros, ni, ni lo puedo explicar en, porque esto es una parte muy pequeña de todo lo que quiero contar. Voy a estar aquí todo el fin de semana, me podéis eh, consultar y también podéis mirar internet. Con quedaros con la palabra eh, autopoiesis, por ejemplo, pues ya es uso una forma de, de entrar un poco en todas estas ideas. Aunque haya una circularidad esencial eh, que, que en los modelos que hoy en día podemos generar en el laboratorio y también conocer por simulaciones, eh, como podéis ver, un, un, una relación circular de producción, esto son es unas relaciones químicas de producción, a produce, A1 produce A2, A3, hasta que A5 vuelve a producir A1, entonces el sistema se está automanteniendo y autoproduciendo, pero además genera una membrana, perdón, aquí se ensamblan las las moléculas que genera una membrana y esta membrana va a dividir o separar estas, estas, esta red de producción de su entorno y va a necesitar un precursor o una molécula de, de comida para ir alimentando, digamos, esta red. Hoy en día esas redes son complicadísimas, no son una mera, hoy en día quiero decir, en los seres vivos que conocemos y que no están creados en el laboratorio. Y esas redes, el, el origen de esas redes y la complejidad que hoy vemos en el mundo natural, nosotros mismos, eh, somos el origen de una historia evolutiva muy, muy larga, evidentemente, y de la que nos han contado solo la parte más fea, la parte más última, y la parte digamos, más capitalista competitiva, que es la parte de la lucha de las especies, de reproducirse solamente sexualmente y además mantener los genes dentro de tu propia especie, sin embargo, el, el árbol de la vida, que también se ha utilizado mucho como metáfora, pero que es un árbol en sentido, digamos, de casi de jerarquía, jerárquico, de una especie viene de otra y los ancestros son más tontos, pues son los monos y, y, y para atrás tienen menos derechos y una serie de cosas, en realidad las raíces de ese árbol son una red que no tiene jerarquía y que está compuesta por bacterias, que tiene una propiedad asombrosa que no tenemos, desgraciadamente, a nivel genético el resto de los seres eh, vivos y es y poder intercambiar información genética. Comparten y colaboran cuando una bacteria se adapta, eh, comparte su código genético y el, el resto de las bacterias pueden eh, aprovecharse de ese código para eh, adaptarse, por ejemplo, a un antibiótico. Eh, las bacterias tienen muy, muy mala prensa, casi como los hackers, están asociadas a infecciones, eh, son seres eh, horribles, pero igual os sorprendería saber que en vuestro propio cuerpo, algunos os vais a llevar un, una crisis de identidad biológica, hay del orden de 10 veces más células bacterianas que las que llevan vuestro propio ADN. Somos ciudades eh, celulares llenas de ocupas, pero tanto que hay más ocupas que ciudadanos con derecho a voto orgánico, por decirlo de alguna manera. Y no pasa nada, son fantásticas. ¿eh? convivimos en perfecta armonía, bueno, mejor que peor, dependiendo de la digestión y de esas cosas, pero están ahí y son parte esencial de nuestro metabolismo y el sistema inmune no les da de hostias todos los días. ¿eh? Se puede convivir bien y nuestros mozos de escuadra li eh, linfáticos, etcétera, pues, pues co con conviven con cierta armonía con, con las bacterias. Las bacterias son el origen también del oxígeno y en realidad de todas las condiciones vitales que han permitido el origen de los multicelulares en la Tierra, de, de todos los recursos naturales que tenemos, de muchos minerales, eh, del petróleo y un largo etcétera. No me voy a enrollar pero que veáis que igual que los hackers que han hecho posible todo el software libre, casi todas las tecnologías que hay aquí alrededor, internet, eh, las redes de cooperación, de intercambio de información, eh, son el motor en realidad de toda una economía parásita parasitaria perdón, que, que sobrevive en una superficie pero que gana mucha más visibilidad y controlando muchas veces los medios de comunicación pues digamos que igual que el mismo caso de las bacterias eh, pues la, solo saca la parte mala y los terroristas que son las bacterias cómo matan a, los, a las personas indefensas cuando en realidad estamos conviviendo con ellas y hacen posible nuestra realidad biológica Lo mismo pasa con el software libre eh, que para mí es uno de los pilares del concepto de red y realmente ha mostrado una capacidad productiva por encima de, de, de lo que se podía esperar del software libre los datos están ahí y la capacidad de, efectivamente de que un una serie de hippies eh, con ordenadores, hayan producido algo, producido, porque no es soñar, no es una cosa fantasiosa de podría ser, o fíjate cómo hemos diseñado esta utopía, no es real y está ahí, eh, algo igual o mejor, yo creo que mejor, pero es discutible, que el producto más grande del capitalismo digital, que es Windows, con, con la, hace poco, por lo menos, la persona más rica, del, según la revista Forbes, era Bill Gates, el segundo era Steve Ballmer, el segundo de Microsoft y así hasta el tercero o cuarto que ya empezaban a llegar los otros eh, gordos, hombres, eh, ricos y capitalistas. El software libre, ese, esa forma de colaboración ha construido algo mejor o igual a, a lo que la punta de lanza del capitalismo ha podido producir. Y no solamente se trata de sistemas operativos y de software, también es muy importante las infraestructuras, se podría dividir en capas, es una forma de ingeniería de la la producción y los sistemas. En cada una de las capas hay alternativas libres y hay formas de cooperación que hacen posible que podamos intercambiar información y producir de una forma alternativa a la competición y a la exclusión de los demás. Eh, redes sociales, no solamente lo que es la físicamente ni el sistema operativo, sino servicios que hoy en día hay un desplazamiento cada vez más a depender de servicios que dan otras personas. Todos conocéis seguramente N-1, que es parte de un proyecto más grande que se llama Lorea. Sindicación y simplemente quiero dejar aquí, soltar algunas ideas y avanzar, porque si no, no me va a dar mucho tiempo. Topologías de red. Las redes tienen estructuras y uno se pregunta, eh, bueno, hay un momento, eh, el origen de la vida está muy asociado a que se genere un tipo de red autocatalítica o autopoética, que he utilizado antes la palabra, en la que todos los componentes empiezan a estar entrelazados y unos producen a otros y dependen de otros. Y surge un fenómeno también de transición, eh, la vida, pero ahí donde hay redes pueden surgir formas de vida también, ¿no? A escalas diferentes. Pues yo, en concreto, he trabajado bastante el concepto de vida mental, que está asociada a las redes neuronales, pero uno puede hablar de la vida social, la vida política o la vida que el propio capitalismo tiene, y de forma parasitaria y, y bastante criminal, sobre utilizando al ser humano y su propia energía, digamos, ¿no? La, el fenómeno de, de transición de fase, ¿eh? esto es una idea que ha surgido antes y no sé si voy a responder alguna pregunta, espero que sí, eh, se ilustra muy bien con esta metáfora que se le debe a Stuart Kaufman, un, un teórico de la biología de sistemas complejos, que dice, imaginaros que tengo varios botones encima de la mesa y voy uniendo con un hilo de un botón a otro, pero de forma absolutamente aleatoria, yo no voy a elegir qué botón voy a unir con cuál. Va a llegar un momento, que matemáticamente se puede definir con total precisión, y ese es, eso es un fenómeno estadístico, digamos, en el que puedo... Bueno, aquí tengo esto, yo no he encontrado la metáfora toda con botones, pero vamos, que es la misma idea. Tengo una serie de puntos, los voy uniendo, y al principio se crean unas pequeñas islas, como podéis ver. Luego, según voy aumentando el número de conexiones, se crean islas más grandes, pero están bastante desconectadas. Y llega un momento, aquí hay una franja en el que todo está conectado. Ese es el fenómeno que se llama percolación. Es un, un, un tipo de transición de fase... Porque de repente el sistema tiene propiedades muy diferentes. En concreto, si tuviéramos botones atados con hilillos, llega un momento en el que yo tiro de un botón y me llevo todos. Y, por supuesto, puede haber otras propiedades, como puede ser eh, que se puedan sincronizar todos los procesos. Si aquí hubiera una especie de dinámica, un, por ejemplo, un cabreo general como respuesta a un tipo de fenómeno, y están las, están, no está suficientemente conectado el sistema, no se podría sincronizar el cabreo de estos nodos con los de estos, a no ser que hubiera un factor externo que los está sincronizando, pero entonces estamos dependiendo en medios de comunicación que gestionan nuestro cabreo o jefes que nos ordenan qué hacer de una forma jerárquica. Entonces es muy importante esta noción y esta noción no solamente es algo que una vez que hemos tenido la experiencia eh, social luego interpretamos, sino que muchas veces la propia teoría ha generado eh, parte o se ha buscado que genere un fenómeno en este nivel. Y en concreto, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Ah, que ayer hubo huelga ya no, esta esta transparencia no, no... Pero claro, hay huelga, tengo que dar una charla y qué voy a hacer. Pues huelga la japonesa, me puse ayer, no he parado de trabajar, eh, bueno, fui a dos manis y el resto currando la japonesa. O sea, he hecho dos huelgas en una. Y, y he conseguido, he conseguido terminar la presentación. Bueno, hay un hay un documento bastante curioso, eh, escrito por esta esta persona, no lo vais a identificar. Esto es Juliana Sanz, pero no quiero centrarme en el personaje, porque creo que. Que, que no es interesante la persona en sí, ni su vida sexual, ni otros detalles. Pero esto es un texto que recoge Cryptome. Yo no sé hasta qué punto esto es un texto que, que es oculto o no. Bueno, evidentemente no, no lo es porque yo he tenido acceso a él y mucha otra gente. Y desde luego los servicios secretos norteamericanos, por supuesto, otra cosa es que, que lo hayan entendido. Pero eh, se lo voy a explicar. Se va a poner fácil, chicos del FBI, escuchar que os voy a dar una explicación. En el año 2006 Wikileaks no existe, no, no todavía es un proyecto y como proyecto se está pensando y se está diseñando con bastante precisión y utilizando algunos de los conceptos que mencioné hace poco. En concreto, Juliana Sanz piensa, bueno, están estos fenómenos de redes y están estos fenómenos que se van conectando diferentes procesos y adquieren cierta autonomía, cierta capacidad de automantenerse, de coordinarse, de sincronizarse. Y dice, claro, es que hasta ahora, y quizás ha sido una cosa que, que, que este texto creo que es bastante original, bueno, no, en realidad no es original, pero en el imaginario colectivo en, muchos, en muchas ocasiones se piensa el poder como una estructura jerárquica eh, con estructura de árbol, de eso sería precioso, así somos la red autoorganizada contra el poder jerárquico, pero eso desgraciadamente no es así. El capitalismo y las conspiraciones, las la mismas redes financieras son redes distribuidas y tienen muchas propiedades que son emergentes también. Entonces, eh, Juliana Sanz piensa, bueno, vamos a imaginar que hubiera redes de conspiración. Por conspiración, olvidados de Illuminati o gente que se reúne en secreto en una habitación y planea el futuro. No, no, no. Puedes, cualquiera de vosotros podría participar en una red de conspiración incluso sin saberlo. Podríamos estar colaborando con una red de... Es simplemente que nuestros procesos se coordinen de una manera que dé pie a que surja un fenómeno que esclaviza a otros y eh, generalmente no es tan fácil que participes de forma inconsciente porque lo que son los fenómenos de conspiración contra la, la sociedad y contra los derechos eh, fundamentales son conspiraciones bastante explícitas y que responden también a intereses. Pero estos intereses eh, planetarios, como puede ser eh, que un dictador de un país árabe se coordine con el gobierno de los Estados Unidos, eh, pues hay momentos que se llevan bien y otros que se llevan mal, y ahí se van cuajando estas redes y se van conectando esos botones eh, de una conspiración, digamos, internacional. Eh, y Assange piensa, ¿cómo podemos sabotear esos procesos? porque esta gente eh, va a toda caña, se están comunicando cada vez mejor, están utilizando las redes financieras, sus redes diplomáticas, y está surgiendo un poder cada vez más global, eh, financiero, militar, etcétera, que está eh, de una forma cada vez más bestia, eh, generando unas condiciones bastante inhumanas para, para los seres humanos de los que se alimenta. Entonces dice, bueno, hay una forma, y sería sabotear esos procesos de, de, de, de conectarse entre ellos. ¿Y cómo lo, se pueden sabotear? pues infiltrando y liberando la información que está teniendo lugar entre esas pequeñas comunicaciones que conjuntamente generan una, una conspiración global. Y esto es más interesante que lo meramente topológico, porque efectivamente algunas de las filtraciones de Wikileaks han paralizado y cortado conexiones, Todos los, los diploma, los, los, las embajadas eh, han tenido muchas que, que sacar a sus embajadores de allí, y eso significa desconectar de todo el tráfico de influencias, etc., si no, tiene un efecto, es bastante inteligente el artículo que podéis leer y que está en esta dirección que no podéis ver porque está ultra pequeña y es súper larga, pero está el artículo online, lo podéis encontrar, eh, colgaremos en la página web todo esto y tendréis acceso. Leedlo porque es corto y en muchas de las cosas que estoy contando hay explicaciones muy buenas, tanto en la Wikipedia como en artículos científicos originales de todo lo que estoy contando, pero este texto en concreto escrito por, por Assange merece la pena. Dice, no solamente podemos sabotearles infiltrando y haciendo público toda esa conspiración, toda esa comunicación, sino que además podemos esto va a generar un efecto todavía mejor y doble. Por un lado, el, las redes de conspiración van a tener que reforzar sus comunicaciones y ralentizarlas, con lo cual sus procesos de comunicación van a ralentizarse por el exceso de, de medidas de seguridad que van a tener que eh, introducir después de que nosotros hayamos eh, roto sus canales de comunicación. Pero luego tiene otro efecto inverso, y es el cabreo y el tipo de, de mentira del gobierno del, del Partido Popular que hizo que la gente se sincronizara y respondiera con este efecto Streisand, eh, eh, también va a generar eso. ¿no? Y hemos visto cómo los cables de Wikileaks efectivamente han eh, desatado un montón de, de, de indignación y de respuesta social en, en, en muchos países, eh, y entonces dice, desvelar la comunicación que está teniendo lugar en las redes de conspiración va a generar más conectividad social, más respuesta y vamos a poder acelerar los ritmos de autoorganización social y de contrapoder a un ritmo más rápido que el de las conspiraciones, y vamos a llegar a un mundo mejor. Bueno, esperemos que sí, pero bueno, veis que hay una estrategia que no es una estrategia ingenua, que Juliana Assange no es solamente un tío que quiere ser famoso eh, dando un puñetazo en la mesa, sino que hay una táctica que tiene un fundamento científico, mejor o peor, se podrá argumentar, pero que está inspirado en toda una serie de teorías científicas eh, desde el hacktivismo. Bueno, aquí están lo, muchos de los cables, ya conocéis lo que pasó a, par, a, a partir de... De esa época en la que se gestó lo que iba a ser Wikileaks, hubo una época de silencio donde todas las comunicaciones de cómo se iba a gestionar este proyecto pasaron a la clandestinidad y de repente aparece el proyecto y toda su dimensión mediática y social. Anonymous. Eh, y conciencia. Bueno, esta es una imagen que podéis reconocer la mayoría de vosotras. Seguramente ahora mismo eh, estáis reconociendo la cara de una mujer. ¿Sí? ¿Cuánta gente? Bien, vale. Ahora, sin embargo, me temo que no, que va a costar mucho más, simplemente la imagen está invertida. Y unos científicos, eh, curiosamente, eh, Francisco Varela, que es uno de los creadores de la teoría de la autopoiesis, también es responsable de esta investigación, en la que observaron qué tipo de reacción cerebral de redes neuronales sucede en un observador, estos tipos de gráficos son muy comunes en neurociencia, pero os voy a explicar un poquito, esto es la nariz, eso quiere decir que es el cerebro, la actividad eléctrica cerebral que atraviesa eh, pues el, el cuero cabelludo y el, bueno, el cráneo, eh, electroencefalografía, se puede medir la actividad cerebral eh, de este. De, esto es una persona que está mirando esta imagen y en el tiempo va evolucionando así la actividad neuronal. Esta es la imagen que habéis podido reconocer, una mujer, entonces... Estos es en periodos de me imagino unos 100 milisegundos y en unos 300 milisegundos se genera una sincronización global en toda la red eh, neuronal eh, que corresponde de alguna manera a la, a la toma de conciencia perceptual de que esto es una mujer. Es uno, un... Sin embargo, cuando vemos una masa informe y no nos dice nada, nuestro cerebro digamos que no tiene una reacción coordinada de sincronización eh, neuronal. Curiosamente, cuando uno se introduce en la literatura, de repente encuentra pues, un señor norteamericano, blanco, no sé, probablemente de derechas, que empieza a hacer una teoría sobre el cerebro y denomina esto, algunos de estos procesos, asambleas neuronales. Joder, uno entra un, un regocijo, ¿no? ahí todas las neuronas en asambleas y tal, tomando la plaza, el neocorte, se extiende por aquí y se crea una conciencia global. Esto, bueno, eh, quería ilustrarlo con algo de hacktivismo, porque ya el 15M, pues, eh, ha explicado Toretti, sabía que muchos, muchas tenéis esa experiencia vivida, pero esto es algo que en el año 2008, cuando Anonymous ni siquiera tenía el logo que hoy reconocemos como suyo, y era una panda de 80, 200 chalaos en una manifestación con máscaras que tampoco eran todavía estandarizadas de V de Vendetta, eh, empieza a surgir como fenómeno, y una de las personas entrevistadas eh, por alguno de los periodistas que primero se acercaron a este fenómeno por curiosidad, por supuesto no como grupo terrorista y todas las salvajadas que se han ido de diciendo después, en la entrevista eh, esta persona responde diciendo que Anonymous es como well, the first internet-based superconsciousness, la primera superconsciencia basada en Internet. Entonces, de alguna manera, eh, hay un poquito esta, esta idea de que Anonymous es algo que surge sin centro eh, en, en varios foros y se empieza a propagar, quiero sugerir la analogía con el experimento de neurociencia anterior, en la que empieza a coordinarse y a gestarse una, una identidad perceptual, en este caso tiene mucho también de, de, de identidad perceptual o, o simbólica el propio eh, logo y la propia marca Anonymous como como pues sí, casi como branding y como mensaje y como conciencia global, con un, con un contenido, sin duda, y con mucha ambivalencia, como todas nuestras conciencias, eh, desde psicopatologías hasta momentos de cabreo. Eh, pues bueno, hay una, La frase sigue, no simplemente era el aspecto de la primera superconciencia basada en Internet. Eh, también la idea de un grupo la idea de que lo que importante era lo que se decía, no quién lo decía aunque luego eso se le da un poco la vuelta porque al final lo que, lo que es, se convierte en vehículo de, con una potencia simbólica y un capital simbólico es justamente el, el anónimos. hay un tweet que me encanta y no sé quién lo dijo si alguien se acuerda o si está aquí el que lo dijo que levante la mano y era a mis 40 años toda la vida intentando ser alguien y ahora lo que mola es el anónimo. <risa> entonces bueno eso, ese ser anónimo también es ser alguien, aunque no un individuo, sino parte de una idea, de, un, de una sincronización global de esa superconsciencia planetaria. ¿no? Eh, y bueno, la propia metáfora que pone esta persona en una frase condensado es la idea de la manada bandada de pájaros, eh, en la que ningún pájaro es el centro, o puede serlo durante un segundo pero se desplaza enseguida, eh, no hay pájaro jefe ni pájara jefa, y, donde, no hay, eh, y cuando, donde cualquier pájaro nuevo se puede unir a la bandada y puede dejar, abandonarla a cualquier otro. Pero la, bandana, la, la bandada sigue teniendo una identidad precisamente porque tiene dirección y tiene una cohesión interna y una capacidad de resistir obstáculos, de evitar, eh, bueno, en los peces se nota, si habéis visto peces subiendo de un depredador, un tiburón, pues también sucede este tipo de fenómenos que están muy estudiados también en ciencia y que hay simulaciones que son capaces de generar este tipo de comportamientos globales ¿no? y que Anonymous pues, de alguna manera también se, se reconoce en esta en esta misma idea, sin duda alguna Anonymous surge y, porque quería también contar cosas que no supierais o que bueno, muchas vais a saber pero porque al final hay mucha información y, y, me, y quería aportar algo nuevo que no estuviera digamos, en los tópicos de siempre y que fuera especialmente significativo también, ¿no? Por un lado, he contado lo de Wikileaks y lo de las bacterias, pero también dentro de Anonymous hay cosas interesantes. Y es que, bueno, muchas, muchas personas, vosotros sabréis que, si bien el origen puro pues no se sabe, y casi mejor, quiero decir que es una cosa un poco informe, si hay momento, digamos, de, de, de transición de fase de Anonymous, y es con la operación Chanology, que eh, el proyecto Chanology empezaron a llamar operaciones un poquito más tarde, pero eso eh, no es muy importante ahora. Y la Iglesia de la Cienciología, pues por ahí la está la Iglesia de la Cienciología, nos han censurado un vídeo y tal, la vamos a liarla, estos son unos sinvergüenzas, se van a enterar, además quieren enchorradas y nosotros que somos frikis eh, sabemos la verdad. Y, y muchas veces esto es como ah, el principio de anónimos, pero ah, lo que mola es lo último que no, juego contra Paypal, a favor de Wikileaks, aquí contra Sony, y la que han liado y lo detienen a la cúpula. Pero este principio no es una casualidad y en realidad condensa casi simbólicamente no tanto los peligros en los que ahora se enfrenta Anonymous y a los que se está atacando, eh, sino el, casi la distopía más grande del futuro. La cienciología es una religión, que, bueno, una secta, una forma de organización y de explotación humana, que está basada eh, sobre todo en la, en la psicología. Cuando uno se acerca a esta secta suele recibir un test, en el que respondiendo a unas preguntas te das dando cuenta de lo miserable que eres, te da falta de autoestima, etcétera, y lo que te proponen en realidad es una forma de capitalismo avanzado de la información. Es te voy a dar unos cursos con una información secreta, revelaciones, etcétera, que vas a tener que pagar a un precio extraordinario en el que vas a seguir arruinando tu vida y vas a necesitar todavía el siguiente curso y así hasta una pirámide, digamos, de, eh, económica y de dependencia psíquica tremenda, ¿no? Entonces, de alguna manera, este es, el, es un capitalismo avanzado. Porque si os fijáis, el capitalismo bueno, ha tenido varias fases, no voy a daros una, una clase histórica de capitalismo, pero eh, desde la época industrial, a los servicios, a la especulación urbanística que hemos vivido hace poco, a pesar de que muchos políticos y constructores eh, vivan estupendamente, gracias a eso, algo les ha costado construir una casa. Diez veces menos de lo que luego nosotros vamos a pagar, en alquiler o con hipoteca. Pero algo les ha costado. El, digamos lo que sería el orgasmo eh, infinito, si, ese, de, como el de Sánchez Dragó ese que proclama, del capitalismo es vender información. Porque no cuesta nada producirlo y puedes cargar lo que quieras y si encima esa carga que le añades económica eh, explota la debilidad psíquica de, de, de los clientes, pues es una maravilla. Eso es la Iglesia de la Cienciología. Y si se consiguen instaurar los regímenes de control que quieren en Internet, ese es el capitalismo que, que, que nos va a sacar de la crisis, va a meternos en uno todavía muchísimo peor, desde el punto de vista psíquico, de precariedad y de, y de poder financiero. ¿no? Entonces, a mí me, interesa, me quería rescatar esta, este capítulo 1 de Anonymous, eh, porque muchas veces pasa desapercibido para la gente, pero condensa mucho... Lo que es Anonymous y por qué intentaron sabotear. Y ahora os voy a contar una historia que, además, eh, bueno, relacionada con todo esto, pero lo interesante es que eh, hubo un vídeo, bueno, una serie de ex miembros de la Iglesia de la Cienciología que, eh, pues, la criticaban y todo, y en un momento dado surge un vídeo en el que sale Tom Cruise, que es miembro de esta iglesia, eh, eh, quien, con dos. Connotaciones Una, diciendo todo lo que se cree, que son una sarta de mmm, chorradas sobre eh, extraterrestres, eh, telepatías y todo esto. Pero hay dos cosas, una que queda un poco en ridículo porque hay una especie de digamos de firewalls eh, psicológicos para que tú te acabes creyendo esa, esa, esa cosa y si lo sueltas a la calle pues todo el mundo piensa, esto es de la cienciología y en concreto Tom Cruise es un payaso. Pero además de eso... Eh, es conocimiento secreto, es un conocimiento que cuesta muchísima pasta y mucho tiempo adquirir una vez dentro de la Iglesia de Cienciología y junto con ese vídeo muchos documentos digamos avanzados que cuestan muchísimo dinero. Entonces, ¿qué hace la Iglesia de Cienciología para protegerse de las críticas ideológicas a la propia Iglesia? Utilizar e instrumentalizar las leyes de, de propiedad intelectual de los Estados Unidos para obligar a quitar ese vídeo de, de YouTube y cerrar foros y ejercer toda una presión y una censura eh, ideológica y casi a veces, eh, digamos, casi táctica, estratégica, política y militar casi, sobre los hackers y los eh, miembros anteriores del, o exmiembros del culto. Entonces me parece también muy simbólico porque es un ejemplo claro de eh, instrumentalización de las leyes de propiedad intelectual para satisfacer eh, este, intereses eh, ideológicos y religiosos. Eh, bueno, no sé, momentos épicos de eh, la historia de Anonymous, que quizás, bueno, no sé, merezca la pena contar. Eh, más que nada pues voy a rescatar este, porque Anonymous es muy informe, tiene muchos tipos de operaciones, de formas de coordinarse. ¿Eh? Micro, perdón. Eh, este es una, un momento que igual algunos recordáis y lo visteis de cerca, pero fue en el ataque a bueno, Paypal, cortó sus donaciones y se quedó con un montón de pasta de gente que había donado a Wikileaks en el momento de mayor tensión y represión. Y conocéis eh, los ataques de DDoS, de Denials of Service Attack, que es... Sí, sí, sí, lo voy a explicar. Eh, tú básicamente te instalas un cañón de iones en la estratosfera y empiezas a disparar a Paypal a tope. No, se llama... Este es un programa, es un programa de ordenador... Eh, se llama Low Orbit Ion Cannon, que os lo explica perfectamente, cañón iónico de baja órbita, que no tiene nada que ver con eso. Pero pues, es parte del imaginario, Cyberpunk y todas estas historias. Básicamente tu ordenador va a servir para concentrar un montón de peticiones a un servidor y sería como una especie de mani eh, en la que uno, como hacía el agente Smith en, en Matrix, tú vas a una mani pero te multiplicas por 2.000. Entonces, una mani del copón entre 200, pues te puedes hacer, vamos, y puedes ocupar tu Cataluña pues con 5.000 personas, pues ¡buah! Entonces, un poquito es una mani, pero exagerada, aumentada digitalmente para poder tener una presencia de peticiones de acceso a un servidor mucho más grande y cada vez ya nadie puede ver esa página web porque está colapsado, igual que una manifestación, colapsa los accesos a un edificio, a la calle, etcétera. El momento más cumbre de esto. Un fracaso, pero un momento en el que Anonymous empieza a, da, a, a dar miedo realmente al poder. Es el momento en el que hay gente con el Loic instalado, con este programa, y mirando la, a la bolsa. Este, este gráfico es un gráfico, bueno, esto es una pegatina, pero simboliza: ten cuidado, PayPal, Anonymous va a venir, y esto, esto es eh, tus acciones de bolsa. La gente, Había gente atacando con una ventana de navegador abierta utilizando el cañón de órbita baja iónico y con otra viendo la, el, el, el, la bolsa, los índices de bolsa de Paypal eh, porque evidentemente una empresa que basa su, su, su modelo de negocio en hacer transferencias y tiene el hub, el, el, el, el servidor de hacer transferencias saturado de, de rayos láser pues eh, va a perder en bolsa, ¿no? Entonces, esto es, algo, esto es para hacer una tesis doctoral, hay por primera vez en la historia, el capitalismo, se ap apoyo mutuo en el capitalismo, y no cae Paypal en bolsa. Pero esto es, vamos, una, de los pocos ejemplos de, co de co coordinación y cooperación entre ejecutivos de Wall Street, de buen rollo, Le vamos a ayudar a los colegas de, de Paypal a que no se caigan pero en realidad eh, es, esto es, muestra el nivel de acojone y de terror eh, real que sufrió el capitalismo global. Eh, y esto lo voy a conectar rápidamente, que queda, me queda poco tiempo, con eh, la idea del enjambre, la conciencia está emergente, porque bueno, dentro de la forma de organización de Anonymous de estos tipos de ataques, porque Anonymous tiene, Anonymous tiene muchas formas de actuar, eh, no podéis verlo, pero este, este es la interfaz del, del cañón iónico eh, de baja órbita, que tiene un modo manual, tú puedes disparar el cañón, o modo fucking half-mind, puta mente colmena, o jodida mente colmena. Entonces, la jodida mente colmena básicamente es un chat en el que tú, tú conectas tu, tu cañón a un chat. Y en el chat es un caos, un, un pero un caos autoorganizado, digamos, una especie de, de bandada de pájaros que de repente se sincroniza una dirección. ¡Oye, pero qué cabrones, el Paypal no avisa! Y de repente, oye, oye, Paypal, Paypal... Y de repente en tu, en tu cañón aparece la IP de Paypal y todos a, a, a, a, a, a tasaco. Entonces eso, eso es un, un, el modo jodidamente colmena. Es un modo de operar una herramienta en tu ordenador dejándote llevar y participar tú mismo en la decisión colectiva de tipo colmena o de tipo bandada de pájaros, etcétera. Así que volvemos un poquito a esta idea de que también tiene un poco que ver con la conciencia, sincronización del cabreo colectivo en un objeto de odio. Pues es también, es, también una de las limitaciones de estas formas de organización. ¿eh? Porque ahora quería justo hablar de otro tipo. Eh, otro tipo de organización que también tiene eh, pie dentro, o lugar dentro de Anonymous y que son grupos de afinidad más cerrados bueno bastante más cerrados no es mente colmena eh, y ahora voy a poner un ejemplo porque es interesante, bueno, esto es todo lo que son ataques de seguridad, lo que han sido filtraciones y eso se han hecho en grupos más reducidos que han podido planificar, acumular conocimiento, elaborar eh, estrategias que van más allá de lo que un, un enjambre puede hacer o una bandada de pájaros o un cabreo popular puede en un momento dado tumbar un gobierno eh, porque tienen que votar y se pueden sincronizar una mani. Ahora, elaborar toda una alternativa, por ejemplo, al capitalismo y gestionar todo eso, no es algo que pueda hacer una banda de pájaros. Ahí entran otros tipos de organización, algunos más pequeños, más locales, y en seguridad, pues bueno, esto es uno de los grupos, el Lulsec, y ha habido más, y tampoco está claro ni las identidades ni las formas de organización que tienen. Pero, haiti de vista sí. Y aquí no voy a hablar mucho más, eh, porque no me da tiempo, ¿no? Simona, ¿cómo voy? Uf, lo que aguante la gente, yo no me aguanto mucho, pero voy al final hasta el final. Sí. Uf, no sabéis lo que como he hecho huelga la japonesa, ahora vais a sufrirlo a tope. Bueno, venga, rápidamente. Hemos analizado, bueno, el, el fenómeno, digamos, global, más macroscópico. Que... Micro, micro, micro. Hemos eh, visto ejemplos de fenómenos, digamos, de escala macroscópica. Eh, Aquí donde poner eh, microscópico, mesoscópico, que es lo, in lo intermedio y que me quiero centrar en ese punto, y macroscópico, pues es poco depende del sistema que se estudie. Pero los ejemplos que he puesto de bandadas de pájaros, de sincronización cerebral global, son más macroscópicos y la importancia del nivel mesoscópico, que equivaldría en experiencia de momentos sociales a un grupo de afinidad o una plataforma pero de un tamaño reducido, nunca más de 50, 20 personas... Me parece muy importante y dentro del activismo, pues evidentemente también hay ejemplos y experiencias de este tipo. Eh, además de eso, hay una serie de conceptos. Hemos visto que hay topologías de red que tienen diferentes propiedades que no he explicado, pero muchos conoceréis y el resto ya los vais a conocer. Eh, pero luego, encima de esa topología o por esas redes, va a haber un flujo, un flujo que hemos visto en el caso de Anonymous, por ejemplo, que se sincroniza y que genera una respuesta, por ejemplo. Eh, pero ese flujo se puede modular, se pueden provocar y una de las formas que la naturaleza ha mostrado su capacidad de producir eh, vida y también de proveernos de metáforas y analogías interesantes es el concepto de catálisis, ahí son un tipo de moléculas, los catalizadores son proteínas y lo que hacen, pero me parece que metafóricamente es bastante interesante, hacen que la energía necesaria que para que se produzca una reacción sea menor. ¿Vale? repito, hay reacciones posibles Pensar en reacciones humanas un catalizador es una molécula que hace que la energía necesaria para que esa reacción tenga lugar se reduzca entonces, voy a volver a poner el ejemplo del cabreo pero un catalizador sería algo que te hace que que te reduzca la cantidad de, de tocamiento de narices necesaria para que tú reacciones eh, y los catalizadores son esenciales para todas las redes metabólicas para todo el concepto de propio de vida eh, y por supuesto no es uno ni dos, sino que hay toda, redes de, de, de catalizadores, además de las reacciones químicas, eh, dentro de, de cualquier proceso vital y, y bio, bioquímico. En el cerebro también hay equivalentes al, a los catalizadores, y en general, bueno, eh, todos tenemos experiencia de esto, las drogas hacen, actúan de esta manera, eh, porque hay una serie de circuitos cerebrales, el de la dopamina es uno, pero hay otros muchos, que segregan, son también redes neuronales, lo que pasa es que en su terminación, en lugar de excitar a una neurona eléctricamente, descargan una serie de elementos químicos que van a amplificar, modular, van a amplificar o reducir la, la, la sensibilidad de la otra neurona. Entonces, un, con un, y muchas veces los, los procesos neuromoduladores están muy asociados al a mundo emocional. Entonces hay una descarga de, de dopamina o de endorfinas o de cualquier otro neuromodulador en momentos, por ejemplo, de mucha carga emocional y hacen que seamos mucho más sensibles quizás que reaccionemos de una forma más violenta o, o más cariñosa o, o, o en, en general pues amplifican la, tanto la atención como la sensibilidad, también la memoria y la capacidad de aprendizaje y, y por último, otro fenómeno que es interesante no me gusta lo de Central, pero los científicos ponen nombres a las cosas, a veces un becario se le ocurre, ¡ay! ahí se queda lo descentral parte en generalito porque no son centrales <coughs> o no en todos los casos. Generalmente tiene mucho que ver con la conducta motora, con, la, con limitar los grados de libertad y eso es una cosa, un problema también matemático muy interesante. Eh, un movimiento tiene que estar dirigido en una dirección y cualquier movimiento humano eh, tiene una cantidad de grados de libertad. Son, digamos, son ejes en los que podrías mover tu cuerpo, ¿no? Y entonces, en lugar de tener un rollo así, pues nosotros somos capaces de coger algo y que todo, los, todo el cerebro se ponga de acuerdo en decirle a cada músculo en qué dirección, y cada dirección de músculo es diferente, pero están todas coordinadas para agarrar una, un vaso de agua, algo tan sencillo como eso. Los, patrones, los, los, los eh, generadores de patrones son eh, redes neuronales que generan ritmos que coordinan a los demás. Y bueno, quizás eh, estos son ejemplos de fenómenos mesoscópicos que no son puramente globales, ...que no son puramente individuales, no es una sola neurona, no es una sola eh, molécula... ...pero que tienen un efecto muy importante dentro de las dinámicas macroscópicas y, y globales. Y ahí se sitúa mucha de la experiencia política también. Y Hactivistas, de, porque he estado usando metáforas Hactivistas, pues hacktivistas net es un colectivo... ...que tiene un poco esa vocación o, o ocupa ese espacio dentro de, del mundo, de al menos en el, en el, en el Estado español... Eh, y tenía bueno pues varios ejemplos de acciones que hemos hecho pero que no nos va a dar tiempo y no pasa nada porque lo podéis ver en nuestro wiki. Quizás voy a contar que la idea central de hacktivistas es utilizar y ahora voy a conectarlo con el principio del todo de las bacterias, el software libre, las formas de producción de software libre eh, en la escala política, en la escala política en concreto hacktivista. Eh, lo cual no quiere decir que muchos activistas que pertenecen al colectivo va valga la redundancia, nos, a su vez no estén metidos en muchos procesos del 15M. Pero como, cuando actuamos como colectivo activista eh, nos centramos más en las libertades en la red, de, en contra de la propiedad intelectual, a favor de tecnologías libres, etcétera ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos una organización abierta, una organización que acumula conocimientos que los libera, que ofrece su código, tanto el código de los programas que hacemos como todo nuestro proceso de producción. Todo es transparente, todo está en wikis. Y bueno, hemos creado una serie de manuales y hacemos un análisis también público y de, de, de bueno, monitorizar a lobbies, de, de diseñar estrategias de acción y bueno, de todas las acciones que tenemos planeadas y que hemos concluido, están perfectamente documentadas en el wiki, desde los procesos de brainstorming original, hasta los lemas, hasta el impacto que ha tenido, etcétera, etcétera. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos, de descargas públicas, fakes, eh, mail bombing al Parlamento Europeo, envío masivo, medio millón de mails, eh, hace la última que hemos hecho ha sido una desobediencia. Eh, digamos, eh, civil electrónica, la ley SINDE, autoinculpándonos y poniendo, recuperando el concepto de cuerpo y de ponerte a riesgo tu propia página web frente a una ley que consideramos injusta. Y, en fin, eh, pues tuvo bastante éxito, se ha presentado. Y ya está. Bueno, esto es lo que quería contar, muchas cosas. Os habréis quedado cada uno, espero que os haya servido alguna de las cosas que he contado. Y tenemos todos unas ganas de fumar y de tranquilizarnos. Que yo no sé si es momento de preguntas, que yo estoy dispuesto a... a, a, a me encanta hablar y debatir y, y todo, pero igual en otro momento. O como estamos de tiempo. <risa> Lo oigo por vosotras. Podéis, <risa> preguntas, eh? por mí no os cortéis, yo decía por vosotros. El nivel de tensión psíquica yo creo que es espectacular. Tenemos eh, diez minutos de preguntas, así vamos hacemos una pausa. Cinco. Vale, Tailandia. Eh, Algunas preguntas para Xavier. Había entendido todo perfecto. No, perfecto ¿eh? no, no, no, no. Ahora quiero preguntas. pena y tal, Has mencionado el tema muy rápidamente, pero qué sucede una vez que digamos un colectivo logra un cierto objetivo. Supongamos que supongamos que hubiese logrado eh, eh, parar la ley sin detenerla que se hubiese conseguido? ¿Quién toma a continuación eh, todo lo que sigue después de eso, que es generar una nueva propuesta? Eh, eso, eh, eh, la, digamos, ¿Los mecanismos que conducen a la creación de esa nueva propuesta son los mismos que conducen a la, a la, a la destrucción de la, de la propuesta original o es to algo totalmente diferente? Bueno, hola. Yo quería preguntarte sobre lo que hablaste al principio de todo, de redes bacterianas, de cómo eh, se comunicaban entre sí y dentro de otros organismos basados en proteínas o lo que fuera, tenían un rol importante y que además era más eficiente. Eh, y después lo comparaste con los ocupas en una ciudad en la que hay muchos más ocupas que habitantes. Me gustaría hacer una comparación con lo que sería la red de internet, Ahora mismo, pero al revés, o sea, a mayor escala. ¿No estamos creando un, un mecanismo evolutivo de un sistema de vida mucho más simple, como podría ser eh, Gaia, dentro de lo que es la red? Bueno, la, pregu la primera pregunta me, o sea, me han gustado las dos mucho ¿eh? y tiene mucho juego y podría extenderme muchísimo. Eh, claro, hemos visto el proceso de, en realidad es un poco falso, pero los experimentos tienen que empezar en algún momento y terminar y lo mismo los experimentos científicos que los políticos. Eh, y este que he, pro, que he propuesto como metáfora de la conciencia, de la sincronización, de la percepción de esta, de esta imagen sería análogo a un, algo en el, en, un estímulo exterior, en este caso una ley que, que viene a, a, a violentar los fundamentos de la libertad en Internet que genera una sincronización y una coordinación de activistas en una dirección concreta. Este, y luego, ¿y luego qué pasa? Dices una vez que se ha percibido eso. en nuestro caso, bueno, todos estos fenómenos de sincronización no solo tienen que ver con la percepción, también con la acción. Y bueno, me, me, me ha faltado tiempo para explicar el rol del cuerpo y las formas de sincronización que también eh, implican a, la, a, la, a la, una dinámica sistema entorno, etcétera. Pero bueno. La, buena, la pregunta era, ¿qué, qué pasa cuando, cuando se, se, se desincroniza eso? Ya no hay, no hay la presión del estímulo, en la, en la, en, o en el caso de la percepción, ya está percibido. Y, entonces ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo primero es que las listas de correo de activistas están permanentemente activas. El cerebro, y, y quizás dé un poco pie a confusión, el cerebro no está pasivamente esperando un estímulo. Eh, de hecho, lo que, hemos, lo que estamos haciendo ahora que vosotros me estéis escuchando y todo, requiere de un entrenamiento y una brutalización mental que solamente el sistema educativo occidental es capaz de generar. A saber, estar delante de algo, esperar a que salga un estímulo y yo os diga algo y luego digerirlo. La mayoría de los animales libres lo que hacen es seleccionar y tienen un impulso vital continuo en relación con su entorno y tanto se crea una sincronización como se destruye para generar la siguiente. El cerebro es, un, es muy activo constantemente, ahora hay muchas investigaciones sobre lo que se llama resting state, que sería cuando tú no haces nada, van a, es que esto pasó en un experimento, antes de que presentaran el estímulo que, va, que normalmente es lo que se graba y el resto se tira, los datos, resulta que la gente antes de... cuando no estaba haciendo nada... Su cerebro está hiperactivo. Eh, y entonces dicen, eh, pero aquí está pasando algo interesante. El cerebro está siempre activo y siempre hay fluctuaciones y ruido que en un momento dado se amplifica y se sincroniza algo. ¿Qué pasa cuando decae esa sincronización? Pues que se, se vuelve muchas veces un estado un poquito más tranquilo, pero enseguida alguna de esas variaciones, alguno de ese ruido, algún conflicto local, podemos pensar en términos de 15M lo que pasó en Valencia. Eh, de repente está como apagado el 15M un poquillo, y, y de repente vuelve a surgir con toda su potencia, replicando un poco ideas, formas, etcétera con un estímulo nuevo, y, pero muchas veces, en este caso, provocado, porque que no tuvieran calefacción era una cosa nueva. Eh, era también proactivo, es decir, que no siempre reactivo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de fenómenos de desincronización y resincronización y generación otra vez de ritmos globales sucede, ¿no? Y luego los sueños y otros estados mentales son muy interesantes y qué función cumplen, ¿no? Y la otra pregunta era la de Gaia. Bueno, para los que no sepan, la teoría Gaia viene a decir, yo solo conozco y acepto, digamos, de la teoría de Gaia, sus formulaciones más científicas a través de las teorías de Lovelock, que viene a decir que el propio planeta entero, o sea, no los organismos ni un pequeño bosque, ni una madriguera o una colonia de avispas, sino el planeta entero se está autorregulando, y generando unas condiciones eh, para la vida y hay modelos que explican cómo un planeta podría regular su temperatura solamente eh, con plantas, eh, perdón, con flores eh, negras o blancas o de diferentes colores pero con la proporción de flores eh, de uno y otro tipo que crecerán o no dependiendo de la temperatura y el resultado global emergente digamos de toda esta población de, de flores sería una regulación de la temperatura del planeta que podría mantener una estabilidad en un rango asombroso, ¿no? Es decir, que puede ser que el Sol esté, o, o más bien que el planeta esté más lejos y más cerca del Sol, generando una variación de podría ser de entre 0 grados y 100, y ese planeta, solo por su propia vida y por la autorregulación que hay, tendría una temperatura equilibrada en 20 grados, por ejemplo. Entonces, no, no acabo de entender lo que has propuesto tú, de que a ver si que yo sí si te he entendido bien, perdona, que... Sí, con Internet... He entendido que... A ver si con Internet estamos generando una forma de organización más sencilla. Bueno, es que para mí Gaia es lo orgánico. O sea, lo que caracteriza para mí lo orgánico frente, por ejemplo, a lo artificial, a lo, a lo mecánico. Si, lo que distingue a un coche, eh, aunque es verdad que ahora la, la tecnología está llegando a niveles de complejidad muy grandes, pero lo que hasta ahora ha, ha distinguido... Los artefactos hechos por seres humanos, o sea, la tecnología, los mecanismos, los, los relojes, las sillas, de lo orgánico, ha sido que el orgánico tiene una capacidad de autorregulación y autoproducción, mientras que cuando una silla se rompe no se autorrepara. Un coche se pincha una rueda y el coche no está frustrado, ni sufre, ni, ni, ni se agobia, pero rompe la pata a un animal o a, a la chica que tienes al lado y ya verás la que se monta, el dolor, en fin. Esa reacción, esa necesidad de, re de reequilibrar, de, de, de autorrepararse, eh, eso es lo característicamente orgánico y Gaia tiene eso. Entonces, eh, bueno, podemos ir a una supervida planetaria o consciencia planetaria. Yo creo que ya estamos en cierta medida. De hecho, es que el ser humano es un cáncer planetario si tomamos al planeta como un organismo o metáfora. Es evidente. Ahora, y no me parece a mí que vayamos a más armonía precisamente, pero bueno, estamos en la lucha por conseguir eso y herramientas que tenemos, eh, pues muchas de la, que vienen de la ciencia nos pueden inspirar para alcanzar, pues yo qué sé, una sociedad mejor, equilibrios o a veces desequilibrios necesarios. Eh, no se puede fumar en ningún lado, ¿no? Ahí en el balcón, hay que ir abajo, cojones. Pues corriendo y subiendo, yo no fumo, pero es que Michelle es un amigo querido, está es, un, es más, ya más mayor y en, eh, está ya online. entonces.